Estoy en la raja. Bueno, estoy, estoy así, pero jugando un tronco muy bueno. Fuera. Bueno, me atrapé haciendo esta vez, pero ya están los dos. Va por cada rayita, concentrado, sacando y la va. Y de repente, guau. Estas tablas deberían ser nuestro portón reciclado en no mucho tiempo, así es que. Las voy a ordenar, voy a ver qué tamaños tienen. Y me tengo que agarrar con todo eso. circular, bueno. Ayer me quedé hasta tarde preparando todo para hacer el portón hoy día, allá están las piezas que vamos a ocupar como tablas. Estos palos me los conseguí para ponerlos como postes y de alguna manera tenemos que intentar armar todo esto. Esta cantidad de clavos no ha sido menor pero creo que ya tengo todo lo que necesito para armar esas cuatro piezas con estas cuatro piezas. Así tengo esas cuatro piezas, listas para armar una puerta. La vamos a armar a ver si funciona, porque esto es todo teoría de que aguante. Cáchate. Oh qué horror. Oh, me compro weas buenas para que me duren y me pase esta weá. Ese oh, es el freno. Como que se soltó, wea. No sé qué le pasó a la weá. Oh, suena horrible. Ahí funciona. Ah, Veamos cómo le va. Sigamos. esto es una puerta y así va a quedar muy pesada oh bien pesada el palo va a ser capaz de... si, sí, no es tan pesada está firme igual lo bajé un metro veinte no creo que sea necesario más una vaca por acá no va a pasar igual tenemos la patana en el estacionamiento y llegó a ayudarme mi amigo Handy Oh! porrazo Handy Huésate, <susurra> huésate No, tranqui, tranqui, tranqui, tranqui No me voy, no me voy Ustedes no saben de borrazos de cojo no me... Algo que quieras decir Handy No, gracias <risa> ruta, ¿no? De acá sacáis la, la forma Entonces este sobresale 10 sí, lo Y le dejamos dicen. unos 50 para... Claro, pu. uno me quedo de 15 y no, no conté el ancho de la hoja o sea como 3 milímetros Candy, candy. hay un dicho para trabajar madera ¿cuál? Es? nunca son demasiadas prensas va, ahí Sí, pero el portón va a ir si es que ponemos, mira, estas son las otras partes que hay que mirar si ponemos el palo aquí, el larguero, esto va a ir ahí en exacto si lo ponemos por dentro, esto va a ir ahí como que no corresponde no, hay que ponerlo que alineado con toda la estructura con permiso handy one. Dale nomás. Yo me voy cuando hago estas tú, cuestiones manio... me concentro mucho más. Vaya a cortar los lados primero. ¿Qué? No te escucho. Ah. <ríe> voy a cortar el borde, claro. <risa> la cola de la. Aquí. Ahí. Te lo hice la experiencia. Debo que aquí hay. De la, sierra, de la sierra que se asoma por arriba de la sierra así como un dedito si tú tenías esta cuestión nunca queda derecha ¿Ya? se puede poner en cualquier posición entonces claro lo tenía ahí chueco te agarra la madera se te aprieta contra esta wea te la levanta y aquí la agarra con los dientes y pum ya y esta wea es un misil no es infalible pero la cuchillita ayuda a que no se pueda montar arriba de la sierra. Ahora no la tengo puesta porque se me olvidó cuando la armé pero se la quiero poner porque... El único momento en que no lo ocupáis es cuando quería hacer corte hacia, hacia atrás y esa bueno la hago nunca. 4,2 partidos manténlo, manténlo apoyado estaba yo creo que va a ser harto torque Así es que... Mm. Y esta guay china estaba la pedí hace años Y nunca la había ocupado ¡Pruébala de nuevo! <risa> una pésima idea esta guay Bueno, está rozando las prensas fíjate. No es humo del taladro, es agua. ¿Agua que se evapora? Sí. Oh. ¡No! Hace un desastre, pero hazlo yo. Es duro en el taladro. Y esto debería entrar aquí después de que lo ajustemos un poco cacha, weón. Casi... Pero este va a pivotear acá. ¿Y estas van a ser? ¿Tres? Tres, por lo Tres de estas de apoyo por bisagra. Y la bisagra va a apoyar contra el portón... ...con estas cuestiones. para que lo fijen. ¡Va a quedar brutal! Va a quedar terrible. Va a quedar terrible, bacán, man. Un nuevo día con un nuevo cafecito que ya se acabó respondiendo mensajes de Patreon y hay que seguir con ese portón. Mm. ¡Oh, qué rico! Oh. ¡Oh, tengo que cambiar esta silla! Estoy siempre echado para abajo, estoy, estoy sentado pésimo. Ahora uh. bueno, el día está hermoso, Cáchate. Esto es de la que es un Entonces Handy ayer se motivó como nunca y e hizo las otras partes de la bisagra. sagras pegadas y secando están los dos portones armados y están están los soportes uno está escondido ahí y el otro está allá ese es el otro palo para para poner en la tierra y mantener esto arriba y eso hay que ir a ponerlo justo allá así es como va a quedar en el Piso, o sea que uno estaría entrando caminando así, y esto va a quedar enterrado en la tierra. Estas van a ser las bisagras. Y a ver, pues oh, cachate, chaqueta amarilla, esas no me gustan para nada. Aunque oh, bonita la habana, en fin, va justo ahí. Pa. Esto va enterrado en el tronco como esa profundidad eso significa que, no puedo tener esta eso significa que tenemos que hacer un corte así y el palo va metido acá y esa sería la mega bisagra ojalá que funcione tengo un chuzo tengo una pala pero tenemos la máquina Vamos a abrir y cerrar este portón una vez más Aunque creo que lo vamos a tener que ocupar hoy día Pero Ayer en la noche con el Handy pensábamos que El portón podría Este está apuntando, es muy raro El portón podría quedar más acá y más acá, porque no es tan ancho como este y para salir con el carro y la máquina está esa sequía ahí al frente que hay que tratar de esquivarla con la curvatura de la camioneta para no llegar tan lejos podemos poner el portón un poco más acá y con eso deberíamos solucionar bastante el problema de la curva 90 grados a la derecha Esto estuve a punto de hacerlo a pala, pero dije, man, tenemos que volver al contenido de mountain bike, así es que sacamos la maquinita y tenemos como 90, como un metro de profundidad por cada hoyito. Ah, ya no puedo creer que estemos llegando al... Uh. No puedo creer que estemos llegando a casi, casi el final de este proyecto una locura, Mira, hay, un, hay un portón tirado en el estacionamiento bro. las bisagras no están listas eh, y el tiempo que podemos ganar es poniendo los palos así es que voy a sacar de nuevo la medición para asegurarme de los 4 metros 20 entre palo y palo y los vamos a, ir a poner en la mejor posición que podamos acabo de acordarme que para que esos palos duren más de 2 días enterrados en la tierra, los tengo que quemar Así es que aquí quedé colgado con toda la motivación de poner los palos. Uf, tengo que... Tengo que quemarles la parte de abajo. Y así no se van a pudrir tan fácil. ¿Podrir? ¿Podrir? ¿Podrir? Estoy esperando que prenda esto como Bear grills. Se va a decepcionar, pero voy a quedar contento solo si con el solo hecho de que prenda. Vamos, que se puede, está todo muy húmedo. Eso vientecito. Eso vientecito. Eso falta. se va a hacer fuego cada vez que fallo <ríe> saco el, el aparatus, una luz roja nunca es buena dónde está mi celular está grabando <ríe> voy a ver qué tiene ya era el compás me demoré como dos minutos en arreglarlo pero en eso el fuego se apagó totalmente si es que estos diarios los teníamos de reciclaje para limpiar los diarios, pero ahora están con un propósito mucho mayor. El aire debajo de él no está caliente porque todo lo caliente que hay lo tira para abajo, así es que... La madera está muy húmeda y yo soy demasiado malo haciendo si esto. más <risa> Lo estoy moviendo desde aquí así plip, plip, plip, plip, plip, plip. Ven para acá. Con la Vale nos compramos una estufa para fina porque pensamos, en, en, después de nuestros cálculos eficientemente y términos de amabilidad con el medio ambiente se veía lo mejorcito lo mejor es ir eléctrico pero aparentemente iba a ser muy caro porque la casa igual es grande. ¿Por qué les cuento esto? Porque tengo un poco para afinar. Niños, no hagan esto en casa. La idea es que vaya quedando negrito. Vamos a ver que también lo podemos hacer porque es la primera vez que hago esto. Está en llamas, pero... Que no, puede ser que ahora está agarrando Pobre Mavicuán se El problema es que no prende ni un palo plan B, Algún plan B habría que pintarlo nomás Está lleno de barro ahora. Pero no te derretiste, estáis bien Ya después de esa vergüenza que acabo de pasar, puse estos palos para que la vale. Si es que no estoy atento cuando llegue, los veo. El secador de tablas, aprovechando lo que queda de solcito aquí arriba. Tengo la pintura para estos dos palos, pero lo voy a tener que limpiar de nuevo porque acá están para la patada del barro y tengo que sacarle bien la corteza, si es que... No saqué con lo que hice, ahora tengo que hacerlo de nuevo. Vámonos a trabajar que ya amaneció. Esta, siempre quise tener una de estas y me la compré hace mucho tiempo y no la he ocupado casi nada. No sé ni cómo se llaman, se llaman planer en inglés. Me sé, me sé los nombres en inglés porque veo todas estas cuestiones en inglés, no me lo sé en español. Soy un fiasco. Voy a ver cómo funciona. Tiene la cuchilla metida ahí dentro y es súper chiquitita, pero claro, las grandes son súper, súper costosas. Esta es la parte del tronco que vamos a meter en la tierra, entonces esto tiene que quedar limpio y ponerle una pintura que me recomendaron el Danilo, que se llama Carbonileo. Hace, hace una película protectora entre la madera y la tierra. oh No... Estaba a punto de tenerle ni una fe, pero tengo que terminar acá. Cáchate. ¡Oh! ¡Oh, bueno, funciona increíble! La voy, voy a regular un poquito. ¡Wow! Me dejáis loco. vamos a quedar pegados de nuevo con esto así que voy a poner un cámara rápida esta vez es demasiado entretenida antes de hacer esta weá me estaba quedando dormido real palo por muy mal que suene da, me da esta pena que la parte más bonita se vaya para abajo y la parte más fea que es arriba pero es parte de... esta motosierra debe ser la peor motosierra del mundo porque es la más barata de esta marca y bota aceite como loca bueno, hace el aceite de la cadena lo reparte por el piso todo el rato. Hace tiempo que no andaba esta cuestión. Al principio estaba ahogada, el primer palo le costó un montón cortarlo. Mi cadena no está afilada, la tengo que afilar. Eh, pero después de que se desahogó, iba bien, iba bacán. Para hacer una sierra económica, es bencinera y corta lo que necesito que corte. está rota y están listos los polines. Se diluye en aguarrás. En lo que se diluya, es lo que puedo usar para limpiar la brocha. Pero no tengo aguarrás. Estoy que dejo la brocha metida y ya entro nomás. Pero en fin, dejemos de divagar y cerramos esta cuestión. Tenemos que hacer una bisagra de 47 milímetros de, de diámetro interior y este hay que dejarlo con esta medida para todos lados. Estos no están secos ni por si acaso, pero ya les toca trabajar, no, no puedo esperar más. Por último, están con, están con bastantes pernos. Uh, ya tengo que tengo que seguir avanzando esa es la que ocupo en la máquina y me tenga que puede, puede ayudar a que todo el sistemita dure más así es que no creo que le haga mal cachate esa es eh. oh filete bon. oh este portón va a quedar la raja Thank you. Día, un nuevo día Pero está todo congelado bueno. ¿Qué La Valentina salió en la mañana Y el gimnasio estaba con los vidrios Congelados y esto Esto no es bueno para que seque la pintura Oh Dios, está todo escarchado Puse este tope acá Para que corriera más fácil Con el hielo ahora sí que va a correr bien Y ese mismo tope lo puse ahí también Porque ese estaba más disparejo Para que tenga una superficie más lisa esas son las bisagras de abajo. Eh, Lo que es el proyecto está congelado. ¡Oh! <risas> La talla mala, güey. esa muerma entonces la otra hay que presentarla no podemos presentar con esto puesto <ríe> esta voy a quedar bacán ahí y acá, ahí está marcado <ríe> Esto voy a quedar la roja pensé que iba a tomar más tiempo y por eso no lo grabé, pero este entró solito tiene... ve con la cámara, no tiene casi nada espacio ahí y acá está perfecto también ese fue el detalle que estaba teniendo al principio, estaba quedando muy suelto, pero ahora está... apretado, y si alguien se pregunta cómo voy a poner el portón ahora esto está fríamente calculado, voy a sacar uno de los palos de la puerta porque no quería martillar el portón con todo encima, así es que Vamos a ver cómo sale. Bueno, es primera vez que hago algo así, como trabajo en madera rústico. Estoy fascinado con la barra. Lo único que puedo, no puedo parar de pensar es... Me quiero armar mi casa. es el, el sueño, weón. Yo pensé que no sería capaz, pero sabéis que agarrando un cincel y pásame una motosierra. Con unos pinos. Eso le habla a los chiquillos el otro día agarrar un terreno que tenga puro pino o, o, o, o eucaliptus, por último, y cortar todo el bosque, hacerte tu casa, tu bodega, todo, y a donde están los pinos, que son una basura, y los eucaliptos plantar un, un bosque nativo. Bueno. Esa me encantaría hacerla un día. Chucha, a hablar con los tornillos. Ahí, yo, ahí hay otro, otro. Oh, el momento de la verdad. Oh, esto va a ser tan simple pero tan significativo. <risa> no te creo. Y si lo levanto. Oh, no te lo puedo creer. Funciona en todo su rango. Oh, quiero puro enterrarlo ahora. ¡Ahora! Ah oh, no, ahora no. Ya, tenéis que hacer la otra. Normalmente cuando estáis haciendo este tipo de trabajos te concentráis tanto en lo que estáis haciendo Porque tenéis que hacer tantas weas Que me confundí pues, bueno. Este portón está al revés y me di cuenta porque había puesto esos topes Así lo tengo que dar vuelta rápidamente, por suerte me di cuenta, weón. Bueno. ya no me costó tan caro esto que salió le iba a contar que esta es la más linda que me ha quedado pero me estaba justo equivocando a ver si sí queda bonita arriba ese va acá está ajustado para esa y este ya estaba acá Ay, no, tan ajustas que yo digo, van, te van a ese Me he martillado tanto que protejo los oídos, me concentro mucho, me... es mucho más agradable cuando no escucháis el pan, pan, pero que lo escuchen tus vecinos. ha comido tantas de estas baterías en tan poco tiempo. ¿Qué será? Acá ya está lista la parte más difícil. linda carretilla, man! ¡Uy! camino aquí se ve como que estuviese marcado justo entre medio de los dos hoyos, pero acá hay un tubo y acá hay un tubo, este tubo lo estamos esquivando por poquito porque está justo acá vertical y este otro tubo de acá todavía tiene una calle en diagonal y llega hasta más acá, llega hasta aquí entonces todo este espacio que no está marcado como camino es mucho más seguro que pasar por acá al lado, así es que Voy a mover todo el portón hacia la derecha, para dejarlo lo más fácil y simple de pasar posible. Así es que, sí, vamos a mover esto de un lado para otro. Ya, tengo la patada en la entrada. Hay unos bollos que bueno, quizás que caiga ahí adentro. Y deberíamos estar bien ahora, creo. Amplié esta parte de acá, así es que ahora, ahora se ve el centro de. el centro de la pasada de la cañería que está ahí. Y acá, antes solo teníamos esto. Ahora tenemos este espacio, que afortunadamente está con piedrecita y. Bien. Entonces. Ahora si yo vengo de acá al centro. Se amplió, se amplió bastante esta parte de acá. Estoy viendo que, claro, voy derecho al portal en este minuto. Y paso por acá, este es mi otro centro justo ahí. sé que me voy a parar. Estoy mirando para allá, tengo una punta ahí y la otra punta allá. Y eso, eso se ve bastante cómodo. Ahora este hay que armarlo Estamos muy encima Este hay que armarlo en base al otro Mientras mejor preparado tengan lo que va a hacer Menos va a tener que forcejear 4.20 partido en 2 son 2.10 2.10 Entonces este tiene que quedar justo ahí Y hay que regular la altura este se puso, se enderezó, funciona, este es el otro que tiene que funcionar bien para que quede. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ya no puedo pensar ya, está, muy, está muy alto de acá lo tengo que meter más para abajo porque se ve que hay un espacio ahí entre medio de los dos de las dos puertas y no hay nada atrás, si yo lo tiro para atrás simplemente va a quedar un lado más arriba que el otro la idea es que se vea parejo, así es que tengo que uno, cavar, dos, moverlo un poquito para allá para que me deje un, un espacio en el centro cachando que el peso de los portones va a hacer que esto caiga mucho así es que lo estoy levantando para dejarlo apuntando para arriba y después después lo corrijo el momento de verdad, ahora vamos a ver si nos deshacemos del cerco, y nos quedamos con el portón. Sigue cayendo este. Dios, estaba intenso. ¿En qué, ¿En qué momento se me ocurrió hacer esta? Este va a quedar con cierre temporal por ahora. Lo vamos a tirar para allá. Este viene aquí. Y ojalá que pueda agarrar este. ¿Cómo está Esto este, este es solo temporal. Lo prometo. Ahí, y ahí y ahí estaría cerrado nuestro portón. Eso es por ahora Tengo que nivelar esto, acá tengo una yo <risa> Tengo que pasar unos alambres de púa directo desde los postes hasta estos postes y ahí va a quedar cerrado todo Tengo que ponerle los diagonales Tengo que hacerte un par de cosas más pero por hoy día estoy traste una vaca por acá no va a pasar igual una vergüenza para mi portón aguantó la máquina y no aguantó el, una vaquita se pasó por entre medio la vaca tiene que ir un refuerzo si es que no me preocupo este es el sistema temporal ya vaquita me voy a tener que hacer caso ya fuera aquí para no para arriba no cómo te tengo que te y para arriba no. hey. ya. Ya. Sí. Mira, mira. muy bien ahí tiene el portón abierto para ti funcionaba mejor el alambre Juan no lo puedo creer muéstrame cómo pasaste cómo lo hiciste ya Adiós. No te quiero ver más acá adentro. Me voy a quedar esperando a ver si se quiere pasar. Están. No, se están.. ¿Las vieron? Estoy lleno de vacas en el terreno. Estoy lleno de vacas en el terreno. Échate. Son chiquititas, por eso pudieron pasar. No hemos terminado todos los detalles del portón aún, pero ya está operativo y se ha estado ocupando ya hace un par de días. Cerré este lado acá con alambre de púa, este otro lado lo cerré con el mismo cerco, pero creo que lo voy a dejar más definitivo tirando las líneas directo al, al poste porque queda el, el balancín de un lado para el otro lado y no, no se ve bonito. Le puse este pequeño cierre que aparentemente ya tenía un poco de maltrato, tengo que mejorar este tema, pero las puertas abren <ríe> ni suenan Perfecto Y se quedan a donde están, que es lo más importante esta está de película man. Me acabo de dar cuenta que probablemente estos dos postes se asentaron un poquito más porque si bien esto está derecho, aquí antes estaba muy ajustado y ahora está medio suelto. Pero insisto, esto era de esperarse que iba a pasar porque la tierra tenía que asentarse. Voy a levantar esta puerta un poco más porque está. está totalmente desalineada. Así quedó el portoncito de la casa. <risa> esta puerta me está molestando un montón wey. levántate Volvió a estar nivelado, ahora me quedo tranquilo. Y ahí está un poco mejor el sistema de cierre, así es que... Así es que después de um, varias jornadas de trabajo para finiquitar el portón, ya está listo. La Valentina lo probó, ya llevamos como cuatro días usándolo y está contenta porque ya no tiene que forcejear con el balancín. Y lo único que me queda por decir es que si te gustó el video del portón, portón casero con bisagras de madera que, que acabamos de armar, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría construirse un portón o una bodega o algo por el estilo con materiales reciclados, muéstrale este video para ver si se motiva y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. O de mountain bike. <ríe> o de la casa. Nos vemos en el cerro.